Hermosos. Señores, ustedes saben que en Estados Unidos existe mucho la cultura de los libros Aquí no existe tanto esa cultura hombre. aquí alguien hecho personas por ejemplo, Tengo el libro de Marino Zapete Perdón, el libro lo tengo ortografiado O sea, escrito por una mención Mi amigo, para Génesis Lo tengo en mi, ahí en mi oficinita, en mi casa Y se ve atrás cuando hago mis videos de YouTube y todo eso Para que la gente ve, vaya y apoye ese libro de, de señor Marino Zapete Que el presidente Luis Abinader y el procurador que te tiene que coger ese librito. Y cuando usted vea ese librito, Marino Zapete. Y te lea todos los actos de corrupción de, de este gobierno. Yo no, en los cuatro años no le va a dar para, para llevar a, a juicio a toda esa gente. Entonces, en Estados Unidos se, tiene, existe mucho esa cultura. Eh, pasa. Joder Luis y yo somos amigos. Y Joder Luis y yo le no hicimos un Y fuimos unos un, un, un amigos exitosos. Y yo vengo y soy presidente. Sale Jorge Luis con un libro. Los secretos de Genomán por Jorge Luis. En Estados Unidos, tú, me, por cualquier cosa, hacen un libro. Oye, por cualquier cosa. Yo he visto, usted fue protagonista en tal en tal juicio. Usted fue el abogado de, de ese juicio importante. Búsquelo, que tiene un libro. Mi, mi experiencia en el caso. que estoy, Me acuerdo yo que hay una, una serie que es de latino eh, nadie nos vea, creo que se llama la, peli, la serie tiene como tres capítulos. Que ellos están presos injustamente, estaban en el parque, y, y los jóvenes lamentablemente cogieron cárcel sin cometer ningún crimen. La fiscal que, se, que, que fue la que le dio piña contra ellos eh, hizo un libro. A pesar de que después, años después, ellos demandaron a la fiscal y ganaron el juicio por, por estar preso injustamente. Y, y, ella per, y ellos perdieron, el Estado perdió. O sea, una mujer que hizo una acusación falsa, hizo un libro también. Igual que el abogado que defendió a OJ Simpson, hizo un libro. O sea, por cualquier cosa o disparate hacen un libro en Estados Unidos. Entonces, Totsie crow parece que vio eso. Y Totsie Crow viene con su nuevo libro. Su nuevo libro. ¿Cómo hacerse millonario con la mente? Um, así. <risa> ok. Miren la portada del libro de Crow, La Máquina de Cotorra. Eh, no me gusta tanto la portada, pero bueno. Vamos a comenzar a analizar la portada. Se ve como un, se ve como un disco de... El, el, el, un misterio de Crow. Sí, sí, no, no, no. Se ve como un misterio de Toxicro. Entonces, las personas que leen, lo que están acostumbrados a leer, no son personas que van a ver esta imagen de Toxicro y que, que no, no, no. Tóxico, ponte tú o una imagen simbólica tuya sentado bien formal y eso, pensativo. o pensativo. Tú sabes, pero hay como que lo que parece, la botada del libro de, de Toxicro parece un disco. Ahora, independientemente de la crítica que le estamos haciendo a su portada, hay que aceptar que Ciclo ha sido muy brillante en la forma en que ha manejado su economía. Es un tipo que dijo, me gané unos cuartos en Europa, me gané unos cuartos por view, voy a invertirlo en bienes raíces. Eso fue lo que él hizo. Y el tipo tiene que son 170 apartamentos. No son 170 apartamentos. Vamos a poner que esos 170 apartamentos la capital la, la, la renta es cara lo igual que el cibao vamos a ponerlo a cinco mil pesos cada uno es un ejemplo eso no existe 5 mil pesos por 160 estamos hablando de casi 800 mil pesos mensual si fueran a cinco mil pesos que no son a cinco mil pesos vamos a ponerlo a ocho mil pesos que es lo que yo creo que tiene que estar eso eso, sí, eso. Sí, porque hay apartamentos en la capital que hay zonas que son más caras. Pero un apartamento en la capital, la mayoría son de 8 mil a diez mil y pico. Si está en una zona muy pobre, o sea, en una zona más. Más, No pobre, no, no se puede decir pobre. Es una zona más de, humilde y eso. 8 mil pesos por ciento. ¿Cuántos son? 160 apartamentos. Estamos hablando de que tóxico cobra. En, si los apartamentos son ocho mil pesos cada uno. Estamos hablando que Tóxico cobra 1.200.000. Solamente por ese concepto. Mensual. Solamente por el concepto de apartamento. Por el concepto. Sí, siguen sí, con su música. O sea, que Tóxico lo dijo: Bueno, yo en vez de prenda, lo voy a invertir en, en, en, en, en varias inmobiliarias. En, ¿Saben? En edificios. Tiene TotsiCo 1, la ISU 1, ISU Cruz 2. Ellos han sabido. Tener dinero. Es cierto. O sea, tiene un ejemplo de, de superación. Yo entiendo que Tóxico hubiera conectado más con las personas utilizando un documental en las redes. Por el tipo de público que él tiene. No sé si me, no me dio a entender. Sí, sí. O sea, Tóxico está bien que haga un libro. Ese libro puede llegar lejísimo. Pero, pero como estamos en un. En, en, como la cultura de él, tú sabes, sabes primero, al, el público de libros, tal vez a él no lo vayan a ver como, como un ejemplo. No sé si me entienden. Entonces, si no te quiere conmigo, pues tú, te, escucha lo que te estoy diciendo. Antes tú, dame un gran primazo para las redes sociales. Sí, sí, sí, sí. Atención, tóxico, miren. Yo entiendo que el público que te sigue a ti no es muy amante de la lectura. Es lo que estoy diciendo. Yo hoy no lo digo, ese libro fuera bueno, que ese desarrollo de ese libro, tú lo plasmaras en un documental. Porque ese tipo de público le va a gustar muchísimo y se va a nutrir más. Y la gente en las redes sociales, y aparte de que el gana, genera dinero por ahí. No, no creo tampoco que ese libro se vea anda mucho. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque el perfil de los que leen libros no lo ven a él como, ¿no? como un ejemplo de superación. No sé si tú me, no me, me están entendiendo. O sea, Crow conectaría más fácil con un documental. Porque de verdad el tipo es un ejemplo a seguir de, en superación. O sea, el, el tipo lo es. El tipo demostró y tiene dinero... Muchísimo dinero y, y ha creado un imperio. Pero yo lo que entiendo que es hacer un libro para el público de él, la gente no lo va a consumir. Va a leer otra gente, pero el otro no, tú le puede impactar más. Tú sabes, un documental de todo ciclo, hasta yo lo haría porque es muy imposible, como hasta con una película. Hasta una película yo haría. No sé si ustedes me entienden. O sea, yo soy Toxicro. Una película lo hago. Una, una película. La vida de Toxicro. Un tipo de, de éxito. De chamaquito. Hasta ahí. Es más, yo prefiero una película. A Toxicro le conviene más una película de su vida, de cómo se hizo rico, a un libro. Porque con el libro... Bien, todo pero la gente, tú sabes, ahorita vienen los, los, los, los intelectuales. Sí, sí, no, vienen los intelectuales a hablar, de disparate, porque viene un grupo de intelectuales a, a, a menospreciar a la gente de barrio, que a mí me prende esa vaina cuando yo escucho eso. Pues yo no entiendo porque ellos son así. No, no, no, y, y, y, y esta choposería, chup, eso es lo que hablan los, los gente de, de, de que leen libros. De, sí, los lo, lo intelectuales, no, es, es, ¿y este libro? Por favor, por favor, yo prefiero leer, qué sé yo qué, pero el de Cañe, o le, pero leen el de calle, güey, que otros igualito que el tóxico. El de J.C. también lo leen, ah, pero el de J.C. sí, el tóxico no. ¿Eh? Yo no entiendo, oye, qué, qué disparate es, el tóxico no. Yo entiendo y vuelvo, creo que la mejor forma de tóxico contar su vida sea un documental o una película. No en un libro. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. El público del libro no lo va a ver a él como una imagen de superación. Ustedes saben que los popis, lo que son que, que intelectuales, que esto... O sea, ellos son así. Yo no, yo soy guagua. Pero ellos son así. Ellos tienen su forma. Y ese es la, la, la, eh, el consejo que yo le doy a la máquina de cotorra, que soy fanático de él. Lo digo claro. Me encanta, o sea, cuando salió el lápiz tóxico, yo fui, siempre fui tóxico. Así que a mí me encanta la, la música la la de todo vieja. Y creo que el muchacho es un ejemplo de superación, porque el tipo ha trabajado de forma honesta y ha trabajado con su esfuerzo y ha crecido su todo, todo su edificio. La gente comienza de todo a hablar disparate de lavado, como que aquí, como que la gente de aquí impuestos internos, yo no sé, por redes sociales todo el mundo impuestos internos, aquí todo el mundo revisa. Yo no no sé, claro, no han dicho que los míos también... No, porque aquí todo el mundo... Todo, aquí todo el mundo le ponen impuestos internos. Eso es un lavado. Sí. Porque yo sí lavo. la ropa en mi casa. la ropa, ¿Qué madre yo? Yo ni eso hago. ¿Qué es lo que estoy hablando? <risa> <risa> Señores, vamos a finalizar el programa como siempre. Saludando a todas las personas que nos ven a través del canal 10.310. Y a través de las redes sociales. Vayan a nuestro canal de YouTube de TeleNOR A nuestro Facebook. Y así pueden seguirnos. Y nada. Los dejo como siempre.